Fue reportado como desaparecido el menor Luis Manuel Valdés en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien salió rumbo al local de la defensa civil y hasta el momento se desconoce su paradero. Mi hermano fue, salió a la defensa ayer y no llegó a la defensa. Mi, papá, mi mamá se, en el trabajo estaba presunciando algo, que ella estaba diciendo que se, estaba 10, se iba a ir, pero cuando mi mamá llamó a mi papá ya era tarde. Cuando fue, mi papá fue a la defensa, le dijeron a papá que no había cuidado. Mi mamá salió de la una de la tarde a, hasta las tres de la noche. buscándome. Ajá. ¿Él acostumbra a salir, mi amor? He estado acostumbrado. Ahí duró un día, ser día perdido. Y mi mamá sufre de la presión, de no se sabe de dónde está él. Mi papá todo salió a través de, de la defensa civil. Salió hoy Mario de la vecina también buscándolo y es especial, con... Sí. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.